Supuestamente de que la parte de la escuela cogieron la principal, pero lo demás de ese sector lo dejaron abandonado. Por lo menos ustedes ven más o menos esa zanja que hay ahí, llena de agua. Eso se trata de la situación del sertor y mucha parte que es intransitable. Tú sabes, por lo menos hay algo que no está bien, que dejar el sertor a medio, a medio talle, como dice el refrán.